¡Pero mío! ¡Dame el ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar, Feliz Navidad. Tú y yo no nada juntos. En segundo lugar, Francia. Y en tercer lugar, yo soy de la columna. No me puedes hacer movimientos muy bruscos. Allá en el otro barrio, sí me han robado muy bien. Con respeto. Y bueno, ¿cómo te robaron? Así, venga. Ven. No, no, no despacio, en el cuello despacio, porque lastimas a la gente. Bueno, maestra. Agámanla, siga sí. allí y sacas el celular y no y para unas zapatillas ¿Cómo saco unas zapatillas? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? Sí ¿Susas hemodoides? No, no, no Siéntate de cola Ok Muy bien Ahí agarras un pie quitas la zapatilla Agarras el otro pie quitas Agarras otra zapatilla ¿Ya me puedo levantar? No Ok, ok, ok